Hello everybody. Hola a todos. My name is Shima and I'm a librarian here in San Francisco. Me llamo Shima y soy una bibliotecaria aquí en la ciudad de San Francisco. Today I want to share a song with you. It's going to be in Spanish, but even if you don't speak Spanish, you can follow along. Hoy te quiero cantar una canción. Esta en español. Y aunque están con alguien que no habla español, también pueden cantar con ustedes con las manos is Two Hands, Ten Fingers. La canción se llama Dos Manitas y Diez Deditos. ¿Listos? Dos manitas, diez deditos. Dos manitas, diez deditos. Dos manitas, diez deditos. deditos. Cuéntenlos conmigo. Uno, dos, Tres deditos, cuatro, cinco, seis deditos, siete, ocho, nueve deditos, y una más, un diez. Buen hecho. Good job, everyone. See you next time. Nos vemos.